Y él mismo ha estado preocupado para, para que las estadísticas comiencen a llegar y también le decía que esas estadísticas que él tenía no eran proporcionalmente a las pruebas que se están haciendo. ¿Por qué? Porque si no se hacen las pruebas, él no va a tener los casos eh, con COVID y también no va a tener la, la, los muertos que han sido diagnosticados con COVID. ¿Por qué? Mucha gente falleció. Mucha gente ha fallecido y no ha sido diagnosticada con COVID eh, porque no ha, se ha hecho la prueba, porque eh, eh, había eh, temor de ir a los lugares de aislamiento, porque la gente incluso eh, tenía temor de salir positivo y saberlo. Entonces esto no estaba arrojando la realidad. En los últimos días hemos visto creo que el plan que se ha eh, puesto en marcha eh, con el doctor Amado Báez eh, quien está trabajando eh, en una comisión paralela a salud pública y que eh, tomó como piloto a San Francisco Macorís para luego eh, colocar estas estrategias y este plan a otras provincias. Eh, yo espero y estoy esperanzado, como lo dije ayer, de que este plan eh, comience a arrojar una luz. Y como toda profilaxis, este plan comenzó a arrojar las estadísticas más parecidas a la realidad principalmente aquí en la provincia de Duarte, eh, donde eh, ya se está viendo un aumento de los casos, ya se está viendo un aumento de la persona fallecida, e incluso el mismo ministro ha sido más eh, ecuánime cuando dice que no necesariamente se necesita un diagnóstico de COVID, sino que con ya eh, eh, un diagnóstico eh, de los médicos, de un homólogo, de un, eh, un infectólogo y, y de un médico general, la radiografía y por el esquema que presenta una persona afligida de COVID-19, ya se puede hacer un diagnóstico probable de que esa persona sí está eh, infectado con este mortal virus sin necesidad de una prueba eh, eh, de laboratorio o una prueba de esa rápida. Entonces, eso conlleva a que ya uno tenga una mayor idea de, de cuál es la real situación. Ahora bien, en las o demás provincias, el caso de La Vega, que es la que no queda más cerca. En La Vega ha ido también aumentando los casos eh, de COVID-19 eh, y otras provincias que no tenían COVID eh, ya están presentando. Por ejemplo, recuerdo Jarabacoa, hace eh, eh, una semana atrás, estaba libre de COVID. Incluso el alcalde quería cerrar y, y obviamente esto es una decisión que tiene que bajar del gobierno de, de, de, de, de central para poder cerrar una ciudad como fue el caso de aquí de San Francisco de Macorís, a lo cual también nos reservamos eh, esa medida porque creo que no ha dado ningún tipo de resultado el cierre de, de la ciudad de San Francisco de Macorís. Hasta el momento, Roberto y Magdalena, eh, la única provincia que está libre de coronavirus es Elías Piña, una sí. eh, provincia meramente pobre, una de las más pobres de República Dominicana, una eh, provincia fronteriza que quizás no tenga, no tenga el mismo auge que tienen eh, las demás. Agregar también que el día de hoy el ministro de Salud Pública, eh, ayer hubo toda una campaña, campaña, no sé si tuvieron la oportunidad en las redes sociales, donde una página que tiene mucho peso, que suele hacer muchas denuncias en torno al aspecto político, denunció que eh, Salud Pública no había comprado ni un solo eh, ni una sola prueba para el COVID-19, que todas las pruebas que habían realizado eran donadas, a lo que él hoy respondió, diciendo pues que no hicieran casos, que eh, hay que tener la delicadeza de por lo menos entrar al Departamento de Compras de Salud Pública antes de hacer ese tipo de declaración y confundir a la población. Eh, el ministro siempre trata, él está muy a, a la vanguardia de lo que pasa y siempre en las ruedas de prensa se ha mantenido aclarando, se ha mantenido defendiendo todo el trabajo que están realizando ante este brote de COVID-19 aquí en República Dominicana. Sí, pero el ministro mismo, mismo él mismo fue que respondió cuando se le hizo la pregunta de las eh, pruebas rápidas. Eh, eh, eh, Salud Pública lo que ha recibido donaciones de, de pruebas rápidas. Salud Pública no ha adquirido, no ha comprado todavía las pruebas rápidas. Porque recordemos que eh, hubieron denuncias de sufridores que estaban sobrevalorando eh, algunos insumos para eh, eh, el Ministerio sí, de Salud Pública de y que fueron denunciados en que eh, eh, eh, se echaron para atrás esas compras, se anularon porque no entre comillas no eh, eh, suplían los requisitos de, de, de compra y contrataciones entonces el señor ministro es el mismo eh, que ha dicho pero que esas pruebas o sea hay muchos consumos que, que han sido donados que el ministerio de salud pública no lo ha comprado, cosa que también nos llama poderosamente la atención porque entendemos que hay un presupuesto de más de 300 millones de dólares aprobado para esta catástrofe, eh, o sea, para catástrofe, en este caso, este, este virus, eh, coronavirus o COVID-19. Entonces, el ministro lo que tiene que hacer es eh, ser más eh, consistente con las declaraciones, porque él mismo fue que dijo ayer que el ministerio no había comprado todavía pruebas porque estaba esperando supridores, precios, etcétera, etcétera. A lo cual también, obviamente, hay una relación con China. Eh, que no entiendo en qué ha beneficiado, sin embargo la, la, las relaciones que teníamos con Taiwán eran mucho más eh, fluidas. Ahora bien, no estamos en momento de, de diplomacia internacional, lo que estamos en momento de solución, lo que se le ha dicho al gobierno, y yo mismo reitero, es que haga contacto directo con los suplidores, con los fabricantes, y que se haga de Estado a Estado. Por ejemplo, en China podemos, eh, obviamente, a través del canciller, del valga malo Marzano, se comunique directamente con, con, con, con los gobernantes de China para que haya una negociación y se consiga de precios. mayor cantidad. Lo que sucede ¿No? es que ¿Sí? en ese punto que hay una demanda muy fuerte. Por ejemplo, China, el gobierno chino iba a hacer una donación a República Dominicana de unos 15 mil kits, pero no fue que vinieron y que donaron los 15 mil kits, sino que paulatinamente semanalmente la se nos años va años. a proveer eh, cantidades limitadas porque hay una demanda muy fuerte y a nadie le, le, le están dando cantidades así tan es, exageradas exageradas eso, eso son eso son donaciones no lo mismo que el gobierno puede el aplicar, gobierno compre miren el dinero aquí y, y enviamos, entonces lo que hay que hacer los canales, primero eh, el estado que tiene la facultad el poder y los medios para decir aquí hay tres aviones ¿por qué sucede? ¿Qué está abaratando los costos? Aparte de, de la escasez de insumos. El transporte, porque hay que prestar eh, o, o alquilar un avión, entonces no, que lo vaya a traer para sí. que pueda llegar a tiempo, porque si nos quedamos, que, que, que venga por barco, va a durar 15 o 20 días. Ahora, en avión estamos hablando de 18 a 20 horas. entiendes? Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es, con la, con la relación que hay con China ya, eh, decirle, mira, véngeme, o no solamente China, Taiwán. Cualquier país que pueda suplir Italia. en este momento. Claro, claro. Relaciones y la comunicación es fácil. Dicen que es Alemania ¿cuánto tú tienes? cómo me lo vas a poner a tanto? Yo voy y lo busco para que el plete me salga más económico. Y mandar tres aviones. Claro. Señores, y el candidato presidencial de, de, de, de, de, del de PLD, pleno. Gonzalo Castillo mandó tres aviones a China a comprarnos insumos y hablar momento. mucho. Hay cosas como que mm. se can de la mano. Gonzalo Castillo que es un empresario, vamos a decir así, porque lo hizo como empresario, con sorpresa lindosa. Manda tres aviones a China y ya llegaron esos tres aviones a China y ya vienen de regreso. Con pruebas rápidas. ¿Por qué el Estado no puede comprarlo? El Estado eh, no sé a qué precio, pero comprarlo y mandarlo aviones. Vea, entiendo yo. Pues. Entonces, entonces, Vamos a, a la pausa. Eh, Mayel, ¿tú tenías algo eh, que iba a... No, eso a, a mismo, acompañar? o sea, eh, prácticamente lo mismo que tú dijiste, eh, pero en otras palabras. Pero entiendo okay. que no es un tiempo para nosotros estar eh, buscando eh, mediadores y nada, siendo un país nosotros que en muchas ocasiones eh, hemos visto como la relación con China, con, con otros países ha sido buena, pues es el momento de accionar, porque se supone que hay un presupuesto predestinado. Para catástrofes que se supuestamente se está utilizando, pero vemos cómo faltan muchas pruebas. Vemos cómo en los pueblos no está llegando las pruebas. La gente se está muriendo y simplemente cuando van a San Francisco, dicen, por ejemplo, eh, en el caso, por ejemplo, de Pimentel, eh, ustedes saben el amor que ellos. Bueno, vamos, si ustedes quieren, podríamos hablarlo después de la pausa para cumplir sí. esto, porque quiero hacer vamos una denuncia la, específicamente. Pausa, antes, vamos a ir a una pausa. Antes de la pausa, señor director, quiero que me coloque el cuadro número 3. ...del mapa que ahorita veloz hacía... ...para que la gente tenga una idea... ...esto lo hace el, el periódico... ...El Nuevo Diario... ...y nosotros quisimos eh, eh, colocarlo... ...para que usted entienda... ...cuáles provincias ya están afectadas... ...por el COVID-19... ...y cuáles... Eh, ...y cuántas personas han fallecido... Eh, ...por provincias... ...si el señor director tiene el cuadro... ...el número 3... Eh, ...por favor, para entonces... Eh, ...la gente pueda eh, entender... Eh, ...lo que le estamos explicando... ...por ejemplo... Esto fue hasta el día de ayer que hizo el trabajo, eh, hasta el 13, eh, específicamente el día de ayer, en el, el nuevo diario, donde dice lugares de contagio de COVID-19 en la República